¿Eres Sans? ¿Cómo conseguiste mi número? Afortunadamente diría... Mira, necesito ayuda. Necesito tu ayuda. Necesito ayuda ahora mismo. Tienes, tienes un espacio disponible en mm. tu agenda. Porque es, es muy urgente, si me entiendes. M más lento, Sans. ¿Ayudarte con qué? Será más fácil si lo ves. Está bien. ¿Estás libre? Bueno, sí. Su Supongo. ¿Dónde estás? Así que... ¿Ves a lo que me refiero? Chance, <risas> ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Eso no importa. Él murió. Y oí que puedes repararlo. ¿Yo? Sí. Todos en la ciudad están hablando de eso. ¿Cómo preguntaste por monstruos muertos? Yo... yo no... Eso no es realmente... Lo que... Tienes que arreglarlo. Tienes que hacerlo. Bien. Digo, soy un chico simpático, pero estoy siendo serio aquí, ¿sabes? Yo sé que lo puedes arreglar. Yo no... yo... ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo aquí si no los revives? ¿Por qué quieres esos cuerpos? Debe haber una forma de que los hagas despertar. Tiene sentido, ¿no? Yo... yo... yo... yo estoy trabajando en eso... Tengo una teoría, pero no sé si eso funcionará. Hazlo. S Sans, es... es peligroso. Yo no... no sé qué vaya a pasar. Tal vez va... Mira, él ya está muerto. ¿Cómo podría ponerse peor? No... no sé si debería. Que sí. Si... Por favor, lo que sea, lo que te tome, solo tráelo de vuelta, tráelo de vuelta, por favor Yo, yo puedo intentarlo Entrada número Le dije a Sans que se fuera a casa, le haría saber si algo cambiaba Lo vi irse, pero más al rato él estaba ahí te bajo de nuevo No vi cuando entró Las inyecciones no están funcionando Todos cuentan conmigo No sé qué más hacer Esto tiene que funcionar Entrada número... Papyrus no despierta san siempre está hablándole en un idioma extraño Es algo familiar Pero nunca lo he oído antes Él dice que no me está juzgando pero siento que lo está haciendo Porque esto no está funcionando No es suficiente Porque no me siento bien con esto Ya no quiero estar aquí Entrada número Papyrus abrió sus ojos Entrada número Todos están despiertos Papyrus incluso está caminando como si nada hubiera pasado Realmente funciona Debe haber funcionado. Estoy muy aliviada, no creo que hubiera podido tener a Sans esperando aquí. Entrada número... Hay algo mal. Vamos hermano, esfuérzate un poco, ya casi estás listo para ir a casa. Solo necesitamos saber qué dice Alphys, y nos iremos de aquí. ¿Cuánto tiempo he estado aquí abajo? Eh, eso no importa. Lo importante es que nos vayamos a casa pronto Me siento... extraño Oye, ¿estás bien? Vamos, siéntate, respira Me siento... ¿Sans? Estoy aquí, ¿estás bien? ¿Quieres que vaya por Alfis? Yo... ¿Sans? ¿Qué está pasando? Yo... ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás? ¿Estás bien? Solo, solo cálmate Bien, voy a ir No, no te vayas ¿Qué está pasando? Oh, Dios mío Estoy asustado ¿Qué está pasando? Está bien, está bien, cálmate Estoy aquí, te tengo Bien, no te asustes Te tengo, vas a estar bien No voy a dejar que nada te pase Bien. Estoy estoy cayendo. Oye, no. Oh, Dios. Dios no. Te tengo. Resiste. Resiste. No te vayas. Por favor, Dios. No, no, por favor. Papyrus, quédate conmigo. Sí. Papyrus. Papyrus. Entrada número Dios. ¿Qué hice? ¿Qué hice?